Las dos mujeres se apersonaron la mañana de este viernes al ayuntamiento local luego que fueran despojadas de las mercancías que venden por las autoridades del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. No, no no, no. Uno tiene su sí, pasaporte, yo, uno... ¿Eh? yo puede trabajar aquí porque yo pago lo cuaito para aquí. Uno paga, paga tanta dinero para que yo le ni aquí. Uno paga su si pasaporte pasaporte visa de cola, visa de cola. Que que casa, uno tiene que pagarle y el cable de todo, uno también. tiene que pagarle y como le ellos está abusando a uno. Mira, ahora está una situación, ni quiere, ni ellos van del el dueño de la casa, ni quiere que alquilar a uno casa, ¿eh? casa. Es un abuso. Y entiende, Robinson Blanco.